Lo que vamos a lanzar esta noche, en el tiempo que tenemos, ¿usted ya resolvió el misterio del matrimonio? No, no es de, no es de, eh, la pregunta no es ociosa, porque, porque un gran líder, y el, el más grande del Antiguo Testamento, no había resuelto el problema del misterio del matrimonio, e iba a una misión. Se llamó, como usted sabe, Moisés. Él no había entendido o no había realizado el misterio del matrimonio terrenal. E iba a una misión de proyecciones celestiales y terrenas, como era liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Pero era, era, era cuestión previa que entendiera el misterio del matrimonio terreno. Bueno, yo puedo decir algo de esto. Puedo decir, el que no entienda el misterio del matrimonio terrenal no va a entender el otro misterio que es más profundo. No va a entender el, el misterio de, de la iglesia casándose con Cristo. Porque no ha entendido el de abajo, que es, es, es un ejemplo. No lo, ha, no lo ha sabido resolver. No lo ha sabido... Eh, Sostener, discernir, ¿cuál es el misterio? Yo me puse a empezar ahora que estaba escogiendo, buscando el pasaje que venía a mi mente, ¿Qué, ¿qué tan profundidad tiene el misterio del matrimonio? Bueno, ¿de qué tamaño tiene que ser lo que mueva a una mujer, más a la mujer, pero también a un varón, a dejar todo? ...por algo que surgió de repente... ...de qué tamaño será esa profundidad... ...no se sabe ni por qué hubo una atracción... ...ojalá no haya sido solo física... ...que haya sido proyectada... ...de arriba... ...porque entonces sí... ...el que halló esa clase de unión... ...halló el bien... ...hermano, ya está en una realización pero el que no el que no hace ese impacto hay mujer no esposa y es peligroso hallar solo mujer entendiendo por mujer satisfactores físicos pero no en no en una esposa en una esposa es el misterio ese es el misterio. ¿Cómo dos vidas tan disímiles, si no se proyectan desde arriba esas, esos tratos, cómo dos vidas tan distantes, tan diferentes, pueden convivir con felicidad? Bueno, yo quisiera que, antes de que veáramos las dos fases que quiero mostrar, que son dos fases, la una, preparatoria Casi desconocida para la pareja, que es previa al matrimonio, y la otra, la confirmación, la, la realización de aquello, que lo vamos a ver en un capítulo muy amado del Génesis. Entonces, solo déjeme decir que esto es imprescindible entenderlo si somos ministros de a 100. ¿Usted quiere ser ministro de a cuánto? ¿De a 30, de a 60 o de a 100? ...de a cien... ...pues no va a poder hacerlo de a cien... ...si no resuelve... ...los problemas de la casa chica... ...y cómo va a gobernar... ...el, el transatlántico si no puede manejar la chalupa... ...¿verdad?... ¿Y no, ...y no dijo que el que no puede gobernar su casa... ...no puede gobernar la otra... ...no lo dice Pablo... ¿Por qué nos hacemos los desentendidos cuando vemos ese tema? Bueno, Moisés, ¡Pues es! ¿ya estás preparado? Sí, señor. Y ahí hubo vara. Milagros, poder. ¿Estás preparado, Moisés? Pues es? Sí, ya te oí en la zarza. Sí, ya te... ¿estás preparado? Sí, señor, ya tengo cuarenta años de estarme preparando en el desierto estoy listo muy bien y se va a Egipto y pernocta en, el, en una posada antes de la liberación del pueblo de Israel y Dios lo para y le dice si no arreglas tu casa estoy parafraseando no hay misión te mato ¿Cómo? Porque no se lo dijo antes, ¿no? ¿Lo quiere matar a medio camino? Porque él había cedido como una cosa secundaria al sacerdocio de la casa, chica. Ah, las grandes proezas que iban a haber, los mares que se iban a abrir, los, las cantidad de gente que iban a ser liberadas. Y él, padeciendo... De impotencia ante su esposa en el hogar. Y no me refiero a otra impotencia, me refiero a la más peligrosa. Pegaba un grito céfora y seguramente Moisés mejor miraba para otro lado, hermano. Se iba a dar una vuelta a la manzana para serenarse. Cualquier parecido es mera casualidad. pero eh, Moisés es atajado por Dios gran ministro arréglate en la intimidad de tu casa o no hay éxodo usted sabe la historia y, y cuando Zefora oyó que se iba a quedar viuda porque iban a matar a su marido hizo lo que nunca había querido hacer y que no la forzó mucho Moisés en decirle que lo hiciera, porque ella era una pagana que se había unido al siervo de Dios. Y Dios la estaba modelando, pero Moisés nunca había hecho fuerza que circuncidara al primogénito. No hay necesidad, decía Céfora. Sí, hay necesidad. No, no hay necesidad. Bueno, ya por las buenas, pues no hay necesidad. Pero cuando Dios le habló y Zéfora oyó que se iba a destruir su matrimonio, circuncidó de emergencia y sin anestesia y sin nada a Kers. Y tiró el producto del, de la circuncisión a los pies de Moisés. Oh, esposo de sangre, me eres. Y entonces la voz de Dios, ahora Moisés. Sacar a mi pueblo. Corolario. ¿Quién puede sacar a otros si no saca los suyos? Y no me voy a referir a otros pasajes, porque nos vamos a ir con el el cabello para arriba. Erizos. No es tan sencillo entonces. No es tan sencillo ser héroe de Dios. Hay que dejar fama, la dejó Moisés. Hay que dejar corte, hay que dejar toda la grandeza humana para ir a sufrir al desierto. El anonadamiento necesario. Pero aún con el anonadamiento de Moisés, no había pensado en su hogar, pero había pensado en liberar pueblos, familias, victoriosos en las familias hebreas en Egipto y fracasado en su casa no podía ser Moisés así menos mal, el Señor lo obligó a que superara esa situación yo me imagino que después del susto Sefora ya no volvió a levantar la voz que bueno, ¿verdad? ojalá nos diera una manita el Señor así a nosotros ahora